cuando Y así como tu Hijo nacido de la Virgen, al recibir con la gracia, compasión siempre con ustedes y hablando también con los niños, Alejandra Linilla va a estar acá con el grupo amor en conjunto con L, que nos nuestra otra También tenemos acá a Carolina, que es la catequista del grupo FE, sí. junto con Donerías, que es que está grabando. Por la señorita Mayanet, que va a estar acá con el grupo Esperanza, y los grupos.